me atracaron en la mañana del día de hoy. Este, yo soy maestra por los callejones de Atillo, escuela de Medriomena. Iba con mi compañera y me despojaron de mi teléfono. Es solo, solo, fue uno. Eh, a punto de pistola me hizo darle la contraseña, me dijo que le iba a dar, un, que me iba a dar un tiro si no le daba la contraseña. Y bueno tuve que dársela, estamos cansados porque no es la primera vez, no es la primera vez que me atracan, a mi compañera también la atracaron y le, le quitaron su motor. Entonces le pedimos a las autoridades que por favor que nos manden una unidad que, que transcurra en el, en el tiempo de siete y media a siete y cuarenta porque en la tarde nosotras encontramos con quien subir, porque eso es demasiado solo. ¿Dónde, dónde es eso? En Atillo, los callejones de Atillo, se llama. Bueno, ¿cómo el nombre tuyo? Miguelina Burgos. Miguelina, ¿puedes decirme el, el momento que sentiste ahí? Ay, demasiada presión. Eh, fue muy fuerte, realmente. porque Él me puso eh, la pistola acá, entonces... Eh, tú sabes que uno es un ser humano y se siente impotente porque uno quiere conseguir sus cosas, pero no lo dejan. Y la delincuencia aquí está demasiado fuerte. ¿Qué le piden las autoridades? Que por favor, que, que busquen, que vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo paramos la delincuencia. Uno ni siquiera puede desplazarse a su trabajo cuando te están esperando con una pistola. ¿Cómo ahora fue esto? Eso fue como a las 7 y 45. ¿De la mañana? De la mañana. ¿Te dirigías a qué centro? Centro Educativo Demetrio Mena García, los callejones de Atillo. ¿Tú laboras ahí? Sí. ¿Tu Yo, nombre hombre, es? Miguelina Burgos.